Hola! Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish! Bienvenidos! This is um, 48 for Advanced and we have um, a suggestion from Marian Hartley. Hola Marian! Hola Marian! has asked us to talk about, in 10 minutes, the imperfect <sighs> subjunctive. And not one minute over. That's it, The imperfect subjunctive. Yeah, no okay. problem. Imperfect <laughs> subjunctive. So, we're going to talk very in general, very broad terms, ¿vale? Okay, entonces nos vemos en la segunda parte. Bueno, Gordon, ah. cuéntanos todo lo que sepas sobre el imperfecto de subjuntivo. Tienes 10 minutos, ni un segundo más vale A ah, vale. por ello El imperfecto de subjuntivo Yo mientras me relajo aquí La verdad, la sí. verdad, mira Mejor un consejo sobre eso Porque no podemos entrar En, en todos los detalles porque Sería un, un, una clase de, de una clase, Tres horas, ¿no? una, Más de una clase, ¿no? Sí, pero el, el Mejor dicho, el subjuntivo Del pasado No es tan difícil si entiendes cómo usar el subjuntivo en el presente. Exacto. Uh -huh. Exacto. Si tú controlas el presente, el pasado es un paseo en el parque. Es lo que dicen, ¿no?, en inglés. Sí, es verdad. Pero eh, merece la pena mencionar que el imperfecto del subjuntivo tiene dos formas. Correcto. ¿Vale? Porque hay gente que no lo sabe. Tiene la forma ara y la forma ase uh -huh. O era y ese sí. ¿Vale? Tiene dos formas Bueno, realmente cuatro, depende del verbo eh, Así es ar o er, ir uh -huh. ¿Vale? Por ejemplo, Gordon, yo te doy un verbo Y tú me dices las dos formas, ¿vale? Del imperfecto de subjuntivo ¿Vale? Vale. Cambiar ¿Vale? Cambiara. Sí. Cambiase. Muy bien. Eh, mmm, iba a decir tener, pero tener es, es un verbo irregular. irregular. Eh, entonces, te voy a decir poner tampoco. <risa> <risa> Está igual. Irregulares eh, también. No, vamos a hacer uno regular. El verbo mmm, comer. Comer, por supuesto. Comer. ¿Vale? Entonces sería... Comiera, comiese. Comiese, muy bien. Uh -huh. ¿Y el verbo vivir? Viviera, viviese. Muy bien, uh -huh. exacto. Entonces, ar tiene dos, y luego er, ir, comparten. ¿sí? Entonces, no hay diferencia, ¿no? Tú puedes elegir. Realmente no hay diferencia. A ver, hay... Personas que dicen, no, es eh, uno es el, es el subjuntivo real y el otro es el subjuntivo adoptado de... Pero estamos hablando de, en términos prácticos, español hablado, a día de hoy, eh, no hay diferencia. Sí, vale. Puedes usar uno, puedes usar el otro. Otra cosa muy importante sobre el pasado, el subjuntivo del pasado. Hay dos... Tiene dos trabajos. Dos trabajos. Primer trabajo es el mismo trabajo del presente. Uh -huh. que cosas como.? Y, y en nuestro libro hablamos de Whooper, ¿no? Sí. De Whooper. Que, que son wishes, opinions, obligations, possibilities, afterwards, ¿vale? En eso sí tiene un trabajo que es. Eh, quiero que lo hagas, presente. Sí. En el pasado quería que lo hicieras. Correcto. ¿Vale? O hicieses. Entonces ese es el primer trabajo. Tienes que controlar ese trabajo. Pero también el pasado tiene otro trabajo que es una estructura aparte o, o varias estructuras que son Si pudieras hacer eso, ¿lo harías? ¿Vale? If Re I could, I would. Sí. Sí. Y, y realmente no tiene que ver con el subjuntivo. Ni con el trabajo del subjuntivo. Es algo aparte. Esa, fra esa frase con sí, subjuntivo en el pasado, condicional. O, oh, oye, me hablas como si fuera idiota. Sí. ¿Vale? Pero eso es un detonante. a Asif. Asif es un sí. detonante. Como si que también es, es como algo aparte, es que hay una familia de, de cosas como si pudiera, como si... Eh... Claro, tienes que, tienes que saber los detonantes. Ah. Hay unos detonantes que invitan al subjuntivo, mm -hmm. tanto en presente como en pasado, ¿vale? Mm. O en perfecto. Entonces, si, si conoces los detonantes, ya tienes media batalla ganada. Claro, claro. En mi opinión es o el más. secreto. Es el secreto. La verdad es, es el 90% del sí. trabajo. Es fijarte en los detonantes. Claro. Saber que ah con esa estructura tengo que usar el subjuntivo o en el presente o en el presente perfecto o en el eh, pretérito o en el. Claro. ¿sabes? No importa. Sí. No importa. Es la estructura. Vamos a hacer un, una cosita. Le, le doy a Cintia una frase ¿vale? en presente y vamos a usarlo en los tiempos con el subjuntivo. ¿vale? vale, por ejemplo. Pero antes de, de empezar, decir que es verdad que hay detonantes que solo funcionan con el imperfecto del subjuntivo y no, por ejemplo, sí. Si, uh -huh. Ese no funciona con presente. Por ejemplo, si, si voy. Vale, pues ese tiene diferentes. Eh, terminaciones en la siguiente frase, pero si si voy vienes conmigo y mm -hmm. Falco will you come with me, vale, sí. o si voy vendrás conmigo puede ser presente o futuro la siguiente eh, frase, mm -hmm. pero es verdad que si sí, en el pasado sí es un detonante para un imperfecto de subjuntivo si fuera vendrías conmigo If I went, would you come with me? Mm. ¿Sí? Ese, por ejemplo, si sí es un detonante solo para el imperfecto. Sí, es importante saber que con sí, en el presente, no vas a usar el subjuntivo. A no ser que, a no ser que hayas aprendido tu español en México, porque así a veces... Ah, bueno. Usan, ¿sí? Estoy hablando de español de España, porque es, es cierto que a veces hay unos detonantes que son diferentes en España y en Latinoamérica. Sí. Pero en España sí, uh, en presente no es un detonante. Vale, vamos a, vamos a hacer una frase sencilla. ¿no? Um, I hope that you do it. ¿Vale? En presente, ¿cómo es? Espero que lo hagas. Vale. Ahora, si vamos hacia atrás. I hope you have done it. Espero que lo hayas hecho. Mm. Vale, entonces, I just. Eh, todavía estamos en el presente. Pero Espero es el presente perfecto. ¿no? Y el presente perfecto. Vale. I hoped. Bueno, no es presente perfecto, pero en el perfecto eh, sí. Ah, sí, yes. de, de los perfectos ¿no? I hoped that you had done it esperaba que lo hubieras hecho vale, funciona I hope that you did it esperaba que lo hicieras uh -huh. también, ¿no? entonces lo que cambia es la, es la conjugación del verbo, pero la frase no, no cambia, ¿no? Claro. Es igual, igual, igual, igual. Entonces, vas, vas moviendo los verbos de, de presente a pasado, igual que sí. en inglés. Claro, sí. Y por eso decimos que es más importante, o muy importante, entender el, el subjuntivo en el presente. Y... En mi opinión, en mi opinión, el siguiente paso al, al pasado es un paso fácil, vale. Claro, lo, lo complicado es. Te quedan escasos 30 segundos para ¿Vale? terminar tu explicación. Por ejemplo, ¿no? dijiste esperaba que lo hicieras, ¿no? Uh -huh. La pregunta es, decimos esperaba o esperé. Ah, pero eso es otra, eso es otro tema. Ah, eso es, eso el es, es imperfecto y pretérito Claro, pero es el, el, el reto de, del pasado, el subjuntivo Es entender de los otros verbos De, de, de qué uso, de, digo esperaba Y si digo esperaba, ¿qué estoy diciendo de uh -huh. verdad? ¿Sí? Entonces es otro, <risa> eso es otro. otro nivel Otro ¿no? podcast Otro nivel <risa> Pero bueno, entonces Primer paso, aprender el presente Siguiente paso, Aprender el pasado, ¿vale? Aprender los detonantes. Detonantes, muy importante, muy importante. Muy bien. Entonces, chicos, un minuto para un anuncio. <laughs> If you are interested in the subjunctive and you should be, you should be. Can you avoid the subjunctive? Yeah. Quite a typical question. Yeah, can yeah. I, can I just avoid the subjunctive? Yes. The answer is yes. Of course you can. Of course you can. It's like saying, can I avoid using verbs in English? Absolutely. <laughs> of course you can. You're not going to have a very nice English, but you can do it. Me, Daza. You, Jane. Me, food. Yeah, I mean, you can if you want. But obviously, you know. You're... I wish I had known that. <laughs> <laughs> the same with the subjunctive. You can avoid the subjunctive if you want. It just, it's going to leave a big yawning gap in your Spanish, okay? Start the subjunctive when you are beginning. Don't leave it until too late, okay? I'm working through a new course now, an online course, which is helping for uh, subjunctive for beginners. Why? Because this is so important. Anyway, this book takes you through, look, the book is split like this, look. About 60% of it is dealing with the present, and then the rest is dealing with the past. Exactly what we said, the present is the one to get sort that out, and then the past just falls into place, yeah? And then you've got the weird stuff, there's a little bit at the back, or yeah, the, the weird and the weird? wonderful, yeah? And so this book is available on Amazon, it's available in Kindle, and it's just come available in Audible as well, so you can listen to it as well. So, uh, it's, out in all, it's out in all postures and all angles. Postures. <laughs> <laughs> and it's, it's filled with homework for you to practice, It has a massive amount of exercises in it, like massive with, and with the answers as well. Of course, yeah, yeah. We, not just because sometimes do, you get we books. We do try to give the answers. Yeah. yeah. Sometimes you get books and then you don't have the answer and you go, and how do I know if it's right or not? I bought. A and book. you have to buy a separate. And book, no, book. I bought a book, right? Called no, I was given a book called a que no Sabes. Okay? Oh, see. Sí. And it' great. I wanted to study it, and it, it was given to me on a course. So, uh, and they said you just got to buy the answer book. I thought, oh, fantastic! So I looked online. 25 quid 25 pounds ah. for the answer book the book wasn't worth it, it was like worth three pounds or something and i thought that's the we should do that we should write the book It's and like, have and say the answers are here for a hundred euros. euros 100 euros you want it you want it i mean how mad is that how mad is that people are mad mad It's like you get a printer very cheap printer yeah yeah maybe, maybe 50 euros and then the ink yeah the cartridges the cartridges yeah? Two <laughs> Yeah, I, I bought a printer, a laser printer, for a hundred euros, and to buy new cartridges, it was a hundred euros. To buy the cartridges for a hundred euros. I mean, the printer must be worth nothing. It must be made of paper. Bizarre, isn't it? No, we that. promise you, we give you the book with the homework and the answers. All of the answers. Uh, that's why it's so fake. All of the answers in the back in the book in the Kindle. They come directly after every uh, exercise. The answers are there, and also. You're going to look very sexy if you're going like, on the train or something and you've got this thick book on subjunctive. Oh, I mean, yeah, you're going man. to look mega, mega intelligent. Yeah, just put some just glasses wear, on. Exactly, I was going to say, just wear some glasses and just go like that. And nod your head every now and again, even if you're not understanding what you're reading. ah, uh, uh. And then with the pencil, make some notes like this going, I don't know what I have just read, but they don't know that. Yeah, yeah. What is what is, what are Gordon and things you're talking about here? Yeah. So, maybe we should charge a, um, a plus for sexiness. Yeah. Yeah, maybe. Yeah, yeah. Maybe the next book will we'll do the, the cover same. <laughs> like little um, messages like, I am extremely intelligent. <laughs> you, Look at you, me. you have to be intelligent to read this book. Uh, uh, like a little subliminal messages for people. Eh? Do you use subjunctive? <laughs> bueno, entonces eso es todo, chicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Madre mía. Y nos vamos y nos vemos hasta luego adiós, adiós.